Bueno, le diría que sea eh, muy observador de lo que está pasando en el aula para que sea el aula misma la que le plantea posibilidades de pregunta y que busque la manera de resolverla en el aula porque el profesor necesita desarrollar un saber práctico que tiene un elemento que se nutre de la teoría pero la teoría no le va a resolver el problema, eso es algo que necesitamos construir quienes estamos en el aula. A mi modo de ver no encuentro manera de ser buen profesor si no está estudiando constantemente porque un profesor además de tener un saber disciplinar que es el que enseña, tiene un saber pedagógico que se va construyendo en la acción pero sobre el que tiene que estar permanentemente informado para responder a las nuevas demandas de las generaciones que van llegando a la escuela para formarse.